Sentamos en el Relatos de la Noche de la Cripta y corregida por el Director Principal, Arturo Espectral. Bienvenidos, a, todos, y sea, todo afortunados, el día de hoy, esto, yo voy a hablar, algunas historias, terror, pero no será todo tintas, de mis videos, estos son historias de las mujeres de The King of Fighters, más conocido punto su idioma en español es El rey de los luchadores La historia consistía en que un traficante de drogas y de armas Llamado Rugal Bernstein Había mandado una carta a todos los luchadores del mundo Con el fin de reunirlos para formar un torneo de artes marciales Punto pero será 5 Historias De las mujeres De King of Fighters Pero será de mi persona De todo Chicos y amante de terror bueno aquí me presento yo soy la señora que cuenta las historias terror o más conocido como eliana siniestra o oh, eliana redfield pero es mía pero es mi nombre artístico pero bueno chicos aquí tomás éramos como hacemos redactando la historia de las mujeres del Decking of fighters 1. Número. Leona comienza a caminar rumbo en la selva. Se encontrada por Eidern, ha sido contratado para investigar el extraño suceso relacionado con la aldea de Leona. Ignorando por completos la auténtica naturaleza del mismo, decidió acoger a Leona como su hija, ya que para la vida de ambos sería beneficioso. Número 2. Jeremy era una chica común y normal francesa cuyo pasatiempo por participar en una banda de rock, Kiss, nombre tomado de las iniciales de sus tres integrantes, junto a su compañero Yasir y, y tocando el órgano. Número 3. Kula Diamond es un ser creado bajo el nombre clave anticapornés para exterminar a traidor del cartel K. Ella posee el mismo diseño que Ek, y su ropa es casi idéntica a la de él, con su adn alterado para usar poderes de hielo en su lugar. Como efecto colateral de su cirugía, su estado mental ha sido devuelto al de una niña. A pesar de que su sujeto era un títere sin mente ni señal de emociones, además de ser una niña inocente, el cartel Ness no estaba dispuesto a repetir el mismo error que cometió Kong. Por lo tanto, Nes creó un androide llamado Candy Diamond, que supervisaría el comportamiento de Kula y aseguraría que Kula cumpliera sus misiones, proporcionando asistencia en batalla si fuera necesaria. Nes también asignó a dos de sus principales agentes, Diana y Foxy, para supervisar y evitar cualquier tipo de traición por parte de Kula. Número 4 Atena fue una niña huérfana adoptada por Chil Hensai, quien vio en ella capacidades psíquicas innatas. Bajo la tutela del maestro Qin, aprendió técnicas de combate chinos y se preparó para combatir fuerzas oscuras que amenazaran la paz de la tierra. Número 5 fue nacida en la cuidad de Soutoum, creció sola con su padre.